El crecimiento económico inclusivo y sostenible es clave para crear empleos decentes y mejorar los estándares de vida. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aunque la tasa de desempleo mundial ha disminuido, en 2015 había más de 204 millones de desempleados. La mayoría de los trabajadores tienen empleos no regulados y la brecha salarial de género sigue siendo significativa, con una tasa de participación laboral más baja para las mujeres. Además, se necesitan 470 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para aquellos que se incorporen por primera vez al mercado laboral entre 2016 y 2030. Tener un empleo es tener un trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo decente es un concepto desarrollado por la OIT para establecer las características que debe tener una relación laboral que cumpla con los estándares internacionales y se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Este implica oportunidades para una actividad productiva justamente remunerada. Seguridad y protección social. Perspectivas de desarrollo personal y socialización. ¿Qué se necesita para tener un trabajo en el futuro y que sea decente? Se necesitan políticas y estrategias que promuevan la innovación, inversión y emprendimiento sostenible, así como medidas de protección social y no discriminación en el trabajo. También es necesario abordar el trabajo infantil y forzado. Garantizar acceso equitativo a trabajo decente para todos, mujeres, jóvenes y discapacitados. Y la educación y formación para preparar a los trabajadores para empleos futuros y garantizar la movilidad social. Las transformaciones tecnológicas están presentes en nuestro día a día y su impacto en el mercado laboral es incierto. La subcontratación de servicios y elaboración constante a través de datos generados en Internet pueden generar controversias sobre precariedad y desigualdades aunque también pueden aumentar la empleabilidad de ciertos colectivos. El Big Data es la materia prima para la inteligencia artificial y los robots que tendrán un papel clave en el mundo laboral futuro. Aquí podemos observar un gráfico con la previsión de variación del empleo en España para 2025. Trabajando juntos podemos lograr un futuro laboral justo y digno para todos, con salarios adecuados, condiciones de trabajo seguras y protección social. Unidos podemos ser agentes de cambio y construir un futuro laboral mejor.